Deber y no creer este tipo de efectos tipográficos en Adobe Photoshop utilizando filtros. Sencillo pero muy poderoso, así que manos a la obra. Ya hemos adelantado la mesa de trabajo y en el panel de muestras elegiremos un color rojo por delante y en la herramienta de texto daremos un solo clic simplemente para generar una línea de texto. En este caso, pues voy a elegir una palabra en Kicho y con la herramienta de mover y control T activo desde una esquina, shift clic y arrastro para colocarla más o menos por ahí clic en enter para aceptar los cambios con la herramienta de mover activa vamos a dar clic acá arriba para alinear de manera tanto horizontal como de manera vertical ya lo tenemos ahí ahora me voy a dirigir al panel de capas para darme cuenta que obviamente aquí hay dos capas la de texto que está en la parte superior así que lo voy a acoplar me voy a más opciones y colocaremos eh, a combinar hacia abajo o, o control e una vez que ya está ahí pues empieza la fiesta Vamos a empezar de la siguiente manera. Imagen, rotación. Y puedes rotarlo a 90 grados a favor o en contra de las manecillas del reloj. Yo le voy a bajar aquí a favor. Voy a poner control 0 para verlo muy bien ahí. En filtros, distorsionar y coordenadas polares. Vamos a dejar la que viene por defecto que es de rectangular a polar. Simplemente clic en OK. No te asustes por lo que estás viendo. ¿eh? Luego lo mejoraremos bastante. El siguiente filtro que vamos a utilizar es el de estilizar viento el que viene por defecto método viento y la dirección desde la derecha simplemente clic en ok lo vamos a repetir una segunda vez y una tercera vez ahora regresaremos otra vez a distorsionar eh, polar, polar coordenadas y ahora elegiremos de polar a rectangular daremos clic en ok y ya casi está vamos a imagen eh, rotar el lienzo a 90 grados en contra y ahí lo tienes mira que no estuvo nada nada nada complicado